Es un espectáculo para prestarle atención. Desde el el silencio. La calidad y la mezcla de voces, el texto de lo que expresan. Ya se su magia. Nacieron por el año 2000. Prestenle atención a la indumentaria, al maquillaje. Sobre este escenario del folclore mayor, uno de los principales de la República Argentina. Murga, la buena moza, fuerte el aplauso para recibirlos. Si por causa de en las chinganas se alza un camote. ¡A los robadores de Cuyo! el tema ese loco la, la, la van a subir a la Spotify loco a YouTube no, al, no, eh. no ningún Spotify ni YouTube ni nada vos te das cuenta lo que hiciste eh, yo no hice nada fueron estos que le entraron como perro al pañal no sé cuando ah. el sol renace y